Una mujer fue asesinada la noche del pasado miércoles de un disparo en un hecho ocurrido en el sector Aguabuena del municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Rosalía Rosario falleció a consecuencia de un disparo que le propinó un hombre identificado como Pedro Flores Almonte, de 59 años, quien después de cometer el hecho emprendió la huida, pero la mañana de este jueves fue hallado colgando en una mata de coco en una finca ubicada próximo a una playa, en la sección Los Rieles de Sánchez Pedro Flores Almonte le cegó la vida a la señora Rosalia Rosario en medio de una discusión supuestamente por el alto volumen de la música de una cafetería, propiedad de la hoyosisa mientras que los familiares de Rosario Lora dieron su versión de los hechos sí. Porque la muerte sucede a las 8 de la noche Supuestamente se... no se fue por la música Eso es lo que se suele Que fue por la música, pero yo no creo que podía ser por la música porque qué porque si a las 8 de la noche todo el mundo está en la calle, todo el mundo está rompiendo. Y además, si hubiese sido por la música, pues yo estoy seguro que le han dado parte a la policía y no hay problema, porque para eso estamos en medio del verdadero de público. No es necesario llegar a la muerte de un ser humano por una tontería, así que me parece que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que lamentablemente eso tenía que haber algo más. Quizá él, quizá, quizá estaba enamorado de ella, quisiera volver a cuatro azul. Y se ha compartido. Fue muy doloroso, porque fue algo que no estábamos esperando. Eh, no sé cómo pasó, no sé, porque él es el esposo de ella, ella vive en Sánchez y no sé, casualmente como que ella tenga un negocio. Simplemente me dijo una vecina, una amiga de ella, que estaban juntas, dijo que hacía 20 minutos que ella, que ella salió del negocio, que estaba con ella. Que ella estaba tomándose una cerveza asustada. Y ahí el, el tipo llegó y le disparó. La música nunca estaba alta porque, total, ella tenía una, musica, eh, una bocina recargable que eso no da mucho volumen. Y ella nunca tenía ese volumen alto. Nunca, nunca. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paul, de esta ciudad San Francisco de Macorís, para los procedimientos de ley. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.